Como siempre, recordarle a todos ustedes suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Colóquele la campanita y denle like. Puede dejar también sus comentarios para que pueda recibir este contenido cada día. Amigos, en el día de hoy quiero referirme a algo que para mí me resulta totalmente inaceptable. Esas cosas que rechazamos nosotros de entrada. Digo esto porque precisamente en el día de hoy ocurre un hecho donde nuevamente se pone de manifiesto que se impide que la prensa haga su trabajo, pero no solamente eso, que se impide que instituciones constitucionalmente establecidas puedan llevar a cabo su trabajo. Digo esto porque precisamente agentes de la DGC agredieron en el día de hoy al defensor del pueblo y a periodistas de diferentes medios de comunicación y prensa escrita, entre ellos también un camarógrafo amigo nuestro de CDN, Víctor Olivo, precisamente en momentos que en el día de hoy el defensor del pueblo acudía al llamado canódromo. El canódromo, ustedes saben que es el espacio donde se retienen las motocicletas y los vehículos, justamente en la Avenida Monumental. Una dependencia que es de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, la dijese. ¿Qué pasa con esto? Precisamente el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, al periodista de diferentes medios y un fotógrafo y camarógrafo de medios de comunicación y televisión fueron agredidos precisamente en el día de hoy cuando se dirigían precisamente a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, en el llamado Canódromo, precisamente ubicada en la Avenida Monumental. El hecho se produjo cuando el defensor del pueblo acudió a visitar el centro junto a los representantes de los medios de comunicación tras los reportajes que había hecho el periódico Listín Diario, donde se deploran las condiciones en que se encuentran miles de vehículos ocupados a propietarios de estos mismos. Precisamente, Ulloa Invitó a los medios de comunicación a que lo acompañen cuando fuera a verificar lo que ocurre en el lugar y fueron agredidos por los agentes de la DGC. Un hecho que debe ser condenable, un hecho que debe ser de inmediatamente recibir la acción de las autoridades superiores de la DGC. Eso no se puede permitir, señores. El defensor del pueblo, el defensor del pueblo es un organismo creado constitucionalmente. El defensor del pueblo no es cualquier ciudadano que asume una posición porque le interesa, ¿sabían? Es una, mire, es una institución que se es escogida por el Congreso Nacional de la República mediante eternas, instaurado en nuestra constitución en su artículo 90 y más, ¿sabían? No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y yo creo que estos agentes la autoridad que está allí, su jefe inmediato, porque esas órdenes no ocurren sin una, sin una disposición superior. Que nadie nos diga eso, que eso no es así. Eso no pasa de que porque la gente quiere actuar. No, no, no. Hay disposiciones superiores. Sabemos nosotros cómo actúan los militares y policías cuando hay disposiciones superiores y cuál es el compromiso que ellos tienen de acatar y acoger las órdenes superiores. Entonces, en ese sentido, yo creo que este hecho debe ser profundizado. La Autoridad Superior de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre debe actuar. Actuar drásticamente. ¿Por qué, señores? No es posible, no es posible que el defensor del pueblo, en este caso Pablo y yo, se presente allí y esta sea la respuesta que reciba, señores. Eso no puede ser, es algo que debe ser. Mire, eso debe ser inmediatamente reprochable y condenable por las autoridades y acciones. Aquí hay que actuar de manera inmediata precisamente en ese sentido, como ya le dije, fotógrafos del listín diario le fueron retenida a su cámara, Fotógrafo, de, camarógrafo de televisión como el caso de Víctor Área, también le fue retenida a su cámara, pero no solamente eso, la agresión que recibieron, el defensor del pueblo levantaba la mano para pedir la paz, pero ellos no entendían esto, el secretario general de la Defensoría del Pueblo fue agredida, tiene herida en su boca, la periodista que estaba allí también recibió agresión. Entonces, ¿cómo es posible que una autoridad constitucionalmente establecida como el defensor del pueblo reciba una agresión de esta naturaleza? ¿Y a dónde está la autoridad, por Dios? ¿Dónde están las instituciones constitucionalmente que deben actuar en la defensa de los derechos de los ciudadanos? Esa no debe ser la respuesta del defensor. Esto debe ser condenable de inmediato. Creo que hasta el presidente debería pronunciarse en este sentido. Eso no puede ser. Eso no se puede soportar. Vamos a ver parte de esas imágenes ahí, por favor, para que ustedes sepan a qué yo me refiero. Vamos a verla ahí, por favor. Claro que sí. Yo soy la autoridad. Caballeros, tengan la habilidad. 190 a la Constitución. Señor, tenga la habilidad. 190 a la Constitución de la cámara. No, pero la cámara. La cámara, dónde está la cámara? Abre la cámara. Déjate el mismo, déjate el mismo. Cámara, ¡Cola! carajo. ¡Sí me sale! ¡El a ¡Tienen que esperar que la ¡Tienen que esperar que la ¡Tienen que esperar que ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Maldito irresponsable! ¡Suéltalo, suéltalo ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! De una mismo no me crea El Defensor del Pueblo hicimos un proceso de inspección el cual fue violentado totalmente por la directora del centro y sus oficiales le rompieron la cámara a Listín Diario a CDN, violentaron físicamente a una periodista a uno de nosotros habiendo hecho el proceso natural que es el anuncio una vez que decidimos hacer la inspección por las atribuciones que me confiere la Constitución de la República a partir de esta agresión vamos a la Fiscalía del Distrito Nacional donde presentaremos por mal querer, por la agresión física del Secretario General el Defensor del Pueblo las, los periodistas que fueron violentados y miembros del equipo que acompañaba al Defensor del Pueblo debidamente identificados como ven con chaleco con la gorra distintiva y con un equipo de seguridad que anunció nuestra visita una vez nos apersonamos. Y que no tenía armas. Lastimosamente fue una violación flagrante dirigida por la directora del centro, el canógramo y obviando todo el proceso legal que se le explicó. Fuimos agredidos. Y los equipos que ellos retiraron deben de ser devueltos. Se retiraron equipos, se rompieron equipos de canales de televisión, de prensa escrita, y los propios de la institución, aún habiendo, habiéndose dado un proceso natural de comunicación de quién es la autoridad constitucionalmente constituida que está llegando. Han visto ustedes la situación, vieron ustedes el video, lo vieron ahí para que no sea asunto que estamos especulando ni poniendo las cosas más grandes de la cuenta, creo que este hecho... Hoy se está violentando la constitución de la república al atacar al defensor del pueblo se está atacando la libertad de expresión al atacar a los periodistas y, so, y, mire, y retenerle a su equipo de trabajo sus cámaras eso no puede ser y debe ser condenable de inmediato luego de esto el defensor del pueblo dijo que actuará en la justicia precisamente presentará querella por la agresión en contra del defensor del pueblo la prensa en el canódromo precisamente previo al encontronar su presencia el camaró, el canódromo se debía a una impresión de acción que dijo que fue interrumpida de manera irregular por los oficiales del lugar y ya lo ha dicho el defensor del pueblo que actuará en este sentido presentando formar querella mire contra la agresión recibida en este hecho que debe ser condenable y reputable por todas las autoridades. Reitero, en este sentido hasta el presidente de la república tiene que pronunciarse, es una violación a la constitución como está establecido el defensor del pueblo y a la libertad de expresión que tienen que llevar a cabo los camarógrafos y periodistas en momento de ser invitados a una inspección como lo hacía el defensor del pueblo. Esto no puede ser. Como siempre, recordar a todos ustedes suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Colóquenle la campanita y denle like. Puede dejar también sus comentarios para que pueda recibir este contenido cada día.